no, no, no, para, no es mi tema Ya está cansada, hace cuatro semanas que ella estaba guardada, todos los fines de sus amigas le hablaban, y ella no salía, decía que estudiaba. Se quedaba y aprobó su examen, Manda el profesor a carajo ahora que la mamen. Le dijo a mami y papi que ahora nada que reclamen, y a todas sus amigas que cuando quieren la llamen. Sí, world no se puede ni respirar Convertido en infierno, lugar DJ que siga el baile Que hoy solo vinimos a celebrar Hasta que amanezca no va a parar Por la falta de aire ya no se puede ni respirar Convertido en infierno, lugar DJ que siga el baile Que hoy solo vinimos a celebrar Hasta que amanezca no va a parar para, para, para, para, para la especialidad De poner sensualidad Hoy no es casualidad que se ponga en práctica Despierta sexualidad al bailar por todo lugar Con naturalidad yendo por la oscuridad Pero ya se Que prendió la luz No ven que estamos perreando Apáguenla Dale Gracias Freaky friki Tona Ahora todos moviendo en Porque está sonando plan B Y ya saben la que es Hasta abajo otra vez Bailala como quieras Pero la noche entera Esto me impresiona Como se glomeran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 sucio en el búnker, oh. boom, boom, boom, bunker. otro perreito sucio en el búnker, hey. Oh, okay. yeah. Purchase dos cero, hey. Bauto, ADM en la familia, oh. yeah, oh. casero, oh. yeah, yeah, oh. casero. Oh. Un llaro pa'l Juan, este año es nuestro.